Vamos a ver cómo trabajar con SoundCloud, eh, que es una aplicación, eh, en este caso no es de escritorio, sino que es online. He buscado en Google con Chrome como navegador SoundCloud y ya estoy en su página. Puedo iniciar sesión si ya tengo mi cuenta creada o crear una cuenta nueva. Eh, para crear una cuenta nueva, pues como siempre te van a pedir una dirección de correo y que te des de alta. ¿vale? Voy a hacerlo rápidamente aquí. Una contraseña... Le voy a decir una edad falsa y que estoy de acuerdo con las condiciones. Le Me pide un nombre, que digo a cuál es mi género y ya estoy. Cuidado aquí que antes de poder continuar lo que va a pedir SoundCloud es que confirmes a través de la cuenta de correo que efectivamente eres tú. Entonces no te va a dejar trabajar a menos que, que lo confirmes en la cuenta de correo. Nos vamos a la cuenta de correo, al mensaje que nos ha enviado y ahí confirmamos. Y luego pues estoy, veis que me he metido en el perfil para poder cambiar mi imagen y mi cabecera. O Sería la foto que hay aquí. Voy a confirmar. Y sigo. Estoy en mi cuenta de, de SoundCloud, no en la que hice de prueba con vosotros, sino en la mía propia. Y aquí veis que eh, en cuanto me he metido, pues me aparece ya mi perfil, estoy en Inicio y hay una parte que me dice Subir. Pincho en Subir y puedo seleccionar un archivo para subir o empezar una nueva grabación. Vamos a hacer una prueba. Entonces aquí puedo dar al Rec y empezar a grabar. Me sale una ventana emergente sobre el Adobe Flash Player, es posible que, que os salga a vosotros también, si no la tenéis eh, activada, vale, para permitir que grabe. Hola, esto es una prueba para utilizar SoundCloud como grabación para narraciones. Paro, puedo volver a empezar porque no me gusta, probando otra vez porque la grabación anterior no me gustaba. Y ya descargarme eh, el archivo de audio. Me lo está cargando aquí y aquí tengo que poner el título. Y aquí voy a poner una imagen y la descripción. Bueno, el tipo pues que sea una grabación, el género libre. Y si quiero que sea público o privado, pues público, guardar. Y ya lo tengo aquí. Probando otra, otra vez porque la grabación, grabación anterior, anterior no, no me nada ¿Veis? Ya lo tengo subido. ¿Qué es lo que me permite esto? Pues eh, meterlo en un blog, por ejemplo. Entonces, ¿veis que aquí pone comparte? Me da pues una dirección de una URL, por pues, si quiero poner un enlace. Lo puedo compartir en Twitter, en Facebook y en todos estos eh, sitios. Además desde un inicio concreto, que empiece en el segundo 04, como estaba ahora o no. Otra cosa más, cuando digo compartir, lo puedo integrar. ¿Veis? Y aquí me da el código HTML para poner en mi blog. Voy a hacer botón derecho del ratón. Bueno, lo he seleccionado con el botón izquierdo, botón derecho del ratón para copiar. ¿Vale? Y si me voy a un blog... Estoy en Blogger ahora mismo, en, en el blog que tengo en, en la cuenta del cole, y voy a llamar esta entrada a prueba de audio con SoundCloud. Me voy no a redactar, sino en el botón HTML y aquí, Control-V pegar o botón derecho del ratón. Si pincho ahora en redactar, veis que está Insertado el audio, probando, probando otra, otra vez. vez porque porque la... La verdad. Ya está. Si le doy a publicar, me voy a ver el blog. No está configurado ni nada. Pues veis que está aquí el audio.